¿Cuántos chakras hay? ¿No son siete? Otra controversia que hay muchas veces es con los chakras. ¿Qué cantidad de chakras hay? La mayoría habéis oído, es lo más corriente que hablar de siete chakras. Sí, bueno, siete chakras o centros distribuidores de energía, ¿de acuerdo? Los centros, siete chakras o siete centros. Pero si leéis o buscáis en internet, veréis que hablan del doceavo chakra, del treceavo chakra o del chakra 8, o de 72 chakras. Hay unas cantidades variables de chakras, etcétera. Eso me gustaría simple, simplificarlo un poco y intentar que entendáis el por qué se habla de tantos chakras. Por un lado, aparte de charlatanes, que evidentemente está todo este tema está lleno, pues es muy fácil ¿no? que cualquiera empiece a hablar de estos temas y, bueno, déjenme estar, uh, que nos desacreditan a los que lo estamos intentando hacer en serio. Pero aparte de eso, de los charlatanes, es verdad que hay gente que sabe y que habla de diferentes números de chakras. De hecho, imaginémonos que nos hay siete, que hay siete, pero cuando hablamos de chakras estamos hablando de los siete centros distribuidores de energía que tenemos en el cuerpo etérico, el cuerpo de energía. En espiritualidad sabemos que nosotros tenemos varios cuerpos. El cuerpo físico está compuesto de dos, de dos partes, la parte física, sólida, líquida, gaseosa, todo lo que tenemos así, más la parte energética la parte que anima, a la que da vida, ¿no? la que es, da la energía, la pila, la batería de nuestro cuerpo. Entonces, ese cuerpo energético es el que tiene los siete chakras, en su parte energética, ¿vale? Tenemos siete chakras etéricos, podríamos decirlo así, que son los que mmm, distribuyen la energía por todo nuestro cuerpo. Pero nosotros tenemos otro cuerpo, el cuerpo astral, el cuerpo emocional, y ahí hay otros siete chakras. En correspondencia a los primeros, pero están hablando de otro tipo de materia, otro tipo de energía. De esos no hablamos en, eh, cuando se habla de los chakras, aunque mucha gente lo, lo, lo imagine. Luego hay los siete ch chakras o centros del cuerpo mental. Fijaos que ya tenemos 21. Y si partimos de la base, que tenemos otros cuerpos, dejémoslo aquí, ¿vale? cada uno tendría siete que siete chakras. Entonces ya nos, ya nos vamos a, podemos llevar a 49, 70, los que te den la gana. A mí me gusta investigar muchas cosas, soy alguien que me meto en todos los fregados posibles para entender, ¿no? para comprender, pero también soy muy pragmático, entonces no me gusta perder el tiempo en cosas que no me van a ser útiles, ni a mí ni a otros. Entonces, en mis asesorías nunca uso más de los siete chakras tradicionales, porque son los que realmente pues, nos sirven para comprobar, para arreglar cosas, para entendernos a nosotros, para solucionar problemas, etcétera. Los otros, los de otros planos, en realidad no afectan directamente aquí y, bueno, nos afectarán cuando estemos ahí o cuando lleguemos a nuestra conciencia a ese nivel. Por lo tanto, paso de esos chakras. No digo que no existan ni que quizás sí tengan un cierto efecto, pero no es suficientemente importante como para notarlo... Uh, en la vida diaria, y por lo tanto no los uso. Ahora bien, volvemos a la cantidad, siete, siete chakras, vale. Uh, pero en realidad... Mm... No sé si habéis visto algún, aquí no tengo dibujos, no os lo puedo enseñar, pero hay imágenes del cuerpo humano en donde cuando nos lo ponen así, nos dibujan siete chakras, uno arriba, otro en el centro de, la, de las cejas, entre cejas otro en el, en el cuello, en el centro del cuello, en el, aquí en el corazón, etc. ¿no? Siete. Pero si nos giran, se nos enseña al, que los chakras son dobles, uno como un, un remolino mirando hacia adelante y otro como un remolino mirando hacia atrás. Eso no lo puedo dibujar aquí porque no dispongo de pizarra, pero puede ser útil el, tener esa imagen. ¿no? Entonces tenemos hacia adelante y hacia atrás. Cada uno de los chakras sería doble, por lo tanto, una salida hacia adelante y otra hacia atrás. Sería un chakra, pero con dos salidas y esas dos salidas tienen energías diferentes. Se aplican a cosas diferentes, dentro de una generalidad igual, pero son cosas diferentes. Aquí no puedo explicarlo todo claramente, pero para que entendáis que son 6, son dobles, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos 2, 4, 6, 12, perdón, 2, sí, 4, 6, 8, ¿vale? 10, y luego tenemos el de arriba... Y el de abajo, fijaos, esta es la imagen, el chakra base que se pone en la base de la columna vertebral donde nos sentamos y el chakra corona que está en nuestra coronilla. Estos dos, como están situados muy separados, da la imagen de que son dos de diferentes. En realidad es uno de doble también, ¿vale? Uno de doble. Uno que en realidad su función es conectarnos con el cielo, con la tierra, lo espiritual, con lo material, pero que uno es el que nos conecta con arriba y el otro con abajo. Lo que están situados físicamente, o al menos aparentemente, en una separación suficiente como para que un vidente vea no eh, dos, como estos sí que se ven conectados perfectamente, sino como si fueran dos separados. Entonces tenemos seis, de, de, cinco de dobles, serían los 10 más este y más este, que en realidad es uno solo. O sea, el resultado es, no sé si me he explicado suficientemente bien, hay seis chakras, realmente son seis chakras dobles. Que evidentemente son 12 6 por 2 son 12 12 de separados 6 de únicos digamos de, de bolas para que nos entendamos y uno de esos 6 está como muy separado el primero está arriba y el segundo abajo de toda la columna vertebral con lo cual da la impresión de que son 5 más el de arriba 6 y el de abajo 7 por eso la palabra, el número de 7 da igual por lo tanto que hablemos de 7 chakras como de 12 como de 6 de dobles es equivalente es exactamente lo mismo